Bienvenido colega, ¿cómo estás? Soy Juan José Larrea para hablarte hoy de un tema fascinante que tiene que ver con el ebook, el avance de la tecnología. Te quiero contar qué es el ebook, el libro electrónico, para qué sirve, cuáles son sus ventajas y desventajas, cómo puedes usarlo, al menos una introducción, porque voy a hacer otro episodio sobre este tema en particular, sobre cómo poder usar el ebook, el libro electrónico, en tu táctica o en una de las tácticas dentro de tu estrategia de comunicación de la comunicación organizacional o marketing que estés realizando. Vamos directamente a ver qué es un ebook, un libro electrónico, bueno sí es un libro electrónico, es un libro digital, algunos le llaman también ciberlibro. En inglés, por su sigla, en inglés es muy popular como ebook, se escribe i, guión medio, book o todo junto y con la b larga en mayúscula ebook. Y es lo mismo, ¿no? Es una publicación electrónica o un libro eh, digital. Te estoy mostrando si estás en dircom.tv, en nuestro canal de YouTube, o te lo estoy contando si estás en cualquiera de las plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, etc. Ahora, te hablo de que eh, un ebook es un libro electrónico, un ciberlibro, pero también vas a necesitar cómo lee, un soporte para poder leerlo. Y hay dos alternativas, hay soportes y hay aplicaciones. Soportes como por ejemplo las de Amazon, pero te voy a contar eh, cuántas hay, las más populares, pero ahora déjame avanzar que también hay aplicaciones. Hay aplicaciones para tu celular, para tu tableta, lo que siempre defino como dispositivo móvil, donde podés descargarte esta aplicación lectora de libros electrónicos Y puedes tener ahí tus libros Y te voy a contar después cuántos podés tener Cuáles son las diferencias También algunas al pasar entre el libro papel impreso y el libro e no Esto te lo cuento ya en unos segundos Con respecto a eh, las ventajas y desventajas Mientras tanto, y más allá de que yo voy a grabarte otro Porque si no este podcast sería muy largo Y no quiero confundir conceptos Vos andá pensando, ¿cómo llevarías todo esto para ganar más difusión, divulgación, más llegada a tus públicos? Te puedo asegurar que te van a ir surgiendo ideas, por todo lo que te voy a ir diciendo. ¿Cuáles son las ventajas? Como te anticipé que te iba a contar sobre el libro electrónico, libro digital o ciberlibro. Bueno, son muchísimas. Hay una que es económica, porque. Porque no te hablo de la producción, primero te voy a hablar de la adquisición de, de un libro. Es muy económica, a, a diferencia del libro impreso físico como lo conocemos en las tiendas, vale 10 veces más un libro impreso, o, o varias veces más, que un libro eh, electrónico. Podés conseguir libros a muy bajo costo, a ver, muy bajo costo... Eh, dos o tres euros o dólares y por más dinero también pero la misma versión unas 10 o 20 veces más baratas que el libro impreso en una tienda física por qué por todo lo que te imaginás en cuanto a la producción de un libro impreso en papel las tapas el material toda la decoración que pueda llegar a tener o no a diferencia de un libro eh, digital Estoy hablando ahora de la producción y el por qué más barato. Eh, antes es muy, te decía que era muy económico adquirirlo, pero también es muy económico realizarlo, producirlo en tu empresa, vos, tu propio libro. Después te cuento cómo se hace, pero eh, no hay tantos procesos para llegar a la finalización de un libro que requiera de esas distintas eh, alternativas que hay que pasar y que todas tienen un costo. Acá no. Acá es en un computador, ordenador, eh, algún dispositivo con un sistema operativo que me permita a mí hacer este libro, que después te cuento un poco más cómo hacerlo. Entonces, tanto la adquisición de un libro como la producción del mismo es muy económica. Te estoy hablando de las ventajas. Otra es que no ocupan espacio. Acordate que, tal vez todavía tenés vos o tus familiares, o en oficinas, en organizaciones, hay... En bibliotecas, estanterías, llenas que ocupan espacio físico los libros. Pero esto, los libros digitales, no ocupan espacio. Sí, y después te voy a hablar, van a ocupar un poquito de tu memoria, de tu dispositivo móvil o soporte electrónico como este que te estoy mostrando si estás en nuestro canal de YouTube, donde vos podés eh, guardar muchísimos libros. Después te, te profundizo sobre el tema. La ventaja es que no ocupan espacio físico. Tienen una práctica y fácil producción, como te comentaba antes, donde vos podés tranquilamente realizarlo sin tantos actores que lleven lugar a esto. Y si a esto le sumás que tenés aplicaciones diferentes para poder eh, hacer lindos diseños o lindas ilustraciones para tapas o para imágenes que vayan dentro del libro y que las podés hacer vos, porque son muy intuitivas todas estas herramientas, eh, cada vez es más mmm, fácil, económico y práctico de hacer un libro digital o libro electrónico o ciberlibro. No se deterioran a diferencia de los libros tradicionales físicos o impresos, no se ponen amarillentas las hojas, mmm, después te hablo de los colores de las páginas, no se arruinan las tapas, no se doblan las puntas de las hojas. La otra ventaja es que en la pantalla de la lectura del libro, te puedo asegurar que da placer leerlo, después discutimos el amor por los libros papel, que también lo voy a comentar en un momento, eh, se adapta a la pantalla que tengas en este momento, si es de eh, tantas pulgadas, más grande, más grande o más grande, si es tableta, si es dispositivo, se va a adaptar al lector a cómo lo quiera ver, a la pantalla y a muchas otras eh, facilidades o ventajas que te da la lectura en un soporte o aplicación de lectura de libros electrónicos. No se pierden, no te lo olvidas al libro, a no ser que te olvides un dispositivo, no te olvidas el libro, no te, sí, eh, como pasaba antes, a quién se lo presté, dónde lo dejé, Siempre va a estar con vos acompañándote en tu dispositivo móvil o en el soporte del libro electrónico, que ya te voy a contar un poco más sobre ellos. Eh, no hay nunca la posibilidad de que pierdas la posibilidad de comprarlo. Digo la posibilidad porque quizás algún libro impreso de papel se agotó una edición en especial. Esto, al ser digital, siempre va a estar para que lo puedas descargar, gratuita o de pago, pero lo puedas descargar, no hay problema. Con las ediciones. Eh, tiene una rápida distribución el libro electrónico. imagínate que en tu empresa eh, alguien hace un tutorial, un instructivo. Ya voy a dar más ideas en otro episodio sobre esto. Lo pueden enviar rápidamente por correo electrónico al archivo, lo pueden enviar por aplicaciones mensajería, para ser descargado en una página web. Esto que vos puedes hacer tu propio libro porque no necesitas editorial. Hacés tu propio libro y lo puedes difundir, divulgar y hasta publicar, como esta revista Comint, que empezamos con ella, pero vamos a pasar todos nuestros libros de Editorial DIRCOM, vos ya podés encontrar en la tienda de Apple o en Amazon, buscanos por Editorial DIRCOM, la revista Comint, para ser descargada eh, rápidamente a tu dispositivo móvil. La, a ver, ¿qué más? Eh, rápida distribución, porque llega rápida e instantáneamente a todos lados, sin importar las distancias, como te decía antes, a medida que vas leyendo un libro electrónico, si hay una palabra, te estoy contando las ventajas, si hay una palabra que no la entendés, no te acordás qué significaba, manteniendo presionado sobre esa palabra, sale el significado de ella, se te abre un diccionario en castellano y en otro idioma, que podés elegirlo, ponele castellano a e inglés o el que vos desees, el significado de la palabra, tanto en un idioma como en el otro, en el momento. También tiene la posibilidad de resaltar, como hacíamos antes con los libros papel, o ahora tal vez lo estás haciendo, podés resaltar frases. Pero acá te voy a decir una ventaja. La resaltas con el dedo, manteniendo presionado todo el párrafo que quieras resaltar, oración o palabra, y después en el índice te aparece un ítem que se llama resaltados. Entonces te, te coloca en un mismo lugar todos los párrafos, palabras u oraciones que resaltaste, como si fueran, o sea, unificado en el mismo lugar, pero a título de resumen. Y si querés ver por qué lo resaltaste y no recordar en el contexto de la página, haciendo clic, vas a esa página, te lleva, y podés volver a leerlo. Te cuento la segunda ventaja cuando resaltás algo. También podés agregarle una nota. ¿Te acuerdas cuando escribíamos al lado de una, de una frase o algo en un libro en los márgenes? Bueno, acá, cuando resaltás una palabra, te da la posibilidad, como segunda opción, de escribir un comentario, el que sea, buscar tal cosa, llamar a fulano, compartirlo con... Y también, esta segunda ventaja, en el índice lo coloca de tu ebook, te pone todos los ítems, ítems de todos los capítulos y te pone otro ítems ante los resaltados, ahora es notas. Todas las notas que escribas en el ebook te van a aparecer en el mismo lugar y con la posibilidad de volver a ese lugar donde escribiste esa nota, con el libro impreso corto recordad teníamos que ir moviendo, pasando hoja por hoja lo más rápido posible y para ir viendo dónde nosotros escribimos tal o cual nota con todo el tiempo que eso conlleva. Punto número 3. ¿Te acordás lo que hacíamos antes como eh, cuando veíamos una página que queríamos recordar? Le doblábamos una de las puntas de la página y así íbamos teniendo cada vez más páginas. Pero en esta, en esta oportunidad con el libro electrónico íbamos teniendo cada vez más páginas dobladas, quiero decir. Con el libro electrónico la posibilidad que tenemos es que podemos marcar las hojas que deseemos. Y en el índice, nuevamente, va a aparecer un tercer ítem, además de todos los capítulos, que dice páginas marcadas. Y te pone cada una de ellas para que vos puedas ir fácilmente a cada una de las que habías marcado con anterioridad para poder recordarlo. Todo esto queda guardado. Vuelvas al otro día, a las pocas horas o a los años, en tu dispositivo queda guardado todo lo que resaltaste, escribiste o marcaste de cada una de las páginas de ese libro permite socializar o sociabilizar como quieras llamarle porque nos permite copiar párrafos eh, compartirlo un párrafo una, una oración en redes sociales todo desde el ebook en tu aplicación de red social que tengas instalada no se imprime lo cual no atenta contra el medio ambiente aunque seguramente lo estarás pensando y si no te lo comento yo también una tala de árboles teóricamente gestionada, coordinada, no debería atentar con el medio ambiente, pero también le tememos, cada vez tenemos más conciencia de lo que es el medio ambiente y vemos atrocidades que hacen en algunos lugares, no lo digo en todos, entonces uno quiere eh, mejor que no se imprima, por supuesto. Pero bueno, más allá de la discusión medioambiental, lo que sí podemos resaltar es que al no imprimirse, no afectamos nada de nuestro medio ambiente y es otra de las ventajas. Colabora con la deficiencia visual porque te permite el libro, te permite, agrandar o achicarlas en la tipografía a tu gusto, vos con el dedito simplemente vas colocando las noticias, eh, mejor dicho, vas colocando mayor o menor medida de tipografía, se adapta a tu, a tu pantalla. Y por último, una de las que me he anotado aquí para comentarte de estas ventajas que tiene el ebook, es que son portátiles, los libros son portátiles porque lo tenés siempre en un dispositivo, y al tenerlo siempre en un dispositivo, va con vos a donde vayas. Ahora, así como en todo hay una ventaja, también hay una desventaja, por supuesto. Acá algunas desventajas que encuentro, pero seguramente se te ocurrirán otras, es que hay un gasto inicial importante, porque el dispositivo, ya sea tu celular, o ya sea una tableta, o un soporte como los que te voy a comentar, tienen un gasto inicial, claro que sí. Necesitan los libros electrónicos de ese soporte del cual hay que eh, hacer un gasto inicial. Vos después decidís si el soporte que es de los que te voy a comentar, o leerlo desde tu dispositivo móvil. Yo soy fanático de ambos, tengo ambos. Tengo uno, un soporte de lector de libros electrónicos y tengo eh, también un celular. O sea, son dos cosas distintas, pero vaya donde vaya, siempre llevo uno de los dos. El soporte puede averiarse Tu tableta, tu celular, el soporte que te compres de, eh, de lectores de libros electrónicos, sí. Y eso tendría un costo. Lo importante en los soportes de libros electrónicos, como los que te voy a mostrar en un rato, eh, es que tienen como un mes aproximado, semanas, de duración de la batería. Vos dirás, pero eso es una ventaja. Sí, pero es una desventaja si te vas a algún lugar donde no tenés dónde cargarlo y consumiste mucho. Pero no creo que eso pase, porque así estés de viaje o estés donde estés, siempre hay algún toma corriente de electricidad o USB, etcétera, donde lo puedas cargar. Requiere de un aprendizaje. Esta es una desventaja, pero hoy la verdad que la tecnología y cada vez más pasan los días, las semanas, es muy intuitiva, te puedo asegurar que cuando tengas un lector, una aplicación de lector de libro electrónico, no va a ser nada complicado que comiences a leerlo tranquilamente, porque no solamente es intuitivo, es fácil, es llevadero y no escapa a todo lo que venís haciendo con cualquier otro artilugio o aplicación de procesadores de textos, planillas de cálculo, internet, navegadores, etc. Eh, tiene distintos formatos, lamentablemente no está unificado, aunque las distintas aplicaciones y soportes están aceptando cada vez más. Pero hay soportes, como el de Amazon, el Kindle, que, te, que tengo acá, que te estoy mostrando si es que estás está sentir con tv, y si no, te cuento el Kindle. Eh, no soporta algunos formatos, soporta o acepta mobi. después la mayoría está soportando los .epub u otros lindo sería que el día de mañana se unifiquen en un solo formato y puedan eh, ser leídos por cualquier soporte o aplicación. Creo que vamos camino a eso. Miramos todo lo que te voy contando y cómo va creciendo incluso el consumo de lectura de libros electrónicos y cómo podemos ya imaginar, de las que te voy a contar en otro episodio, tácticas para tu estrategia de comunicación con la utilización de esto para que nuestros públicos vayan a donde vayan siempre tengan nuestro material ahí. Pueden ser falsificados, sí, como cualquier otro producto y los libros físicos en papel también, pero sí, pueden ser falsificados. Es necesario que lo sepas. No tienen ese olor al libro de, de, de, de impreso, no tienen el olor, olor de impresión, al olor de eh, guardado, de biblioteca, de hoja-papel. Eh, no se puede tocar, claro, como cuando tocamos la hoja, la página o la o el, el, el lomo, o la tapa, o la contratapa. Y existen libros que todavía no están digitalizados y que no los puedes adquirir, pero creo que cada vez eso es menos. Porque vamos rumbo a una digitalización muy grande y eh, uno puede llegar a obtener eh, cada vez más formatos de libros electrónicos de casi todo. Pero no está todo, por eso lo menciono. No, no está todo. Pero ya va a estar. A ver, continuemos. ¿Cuántos ebooks se pueden almacenar, guardar? Bueno, a diferencia de tu biblioteca, en empresa, oficina, etcétera, con, con estanterías que ocupan mucho lugar. Acá podés guardar varios miles de libros, si escuchaste bien. En tanto y en cuanto, la memoria de tu eh, soporte electrónico o e-reader, eh, lector de libros electrónicos, o la memoria de tu dispositivo móvil, tableta o celular, depende también del tamaño de los libros, pero más allá del tamaño de la memoria de tu e o tu dispositivo móvil y de la memoria de los libros que tengas cargados, seguramente miles podés cargar. Y dependiendo de lo que te dije anteriormente, varios miles. Porque otra de las ventajas es que podés ir leyendo distintos libros y depende de tu estado de ánimo, tus ganas, tu necesidad. ¿Hay aplicaciones para leer eh, libros? Sí. Para ser descargadas en tu dispositivo móvil o tableta. ¿Cuáles? Las tenés en pantalla, pero te las menciono por las dudas que estés en el podcast. Kindle, Amazon. Sí, aplicaciones. ¿eh? Después te hablo de los soportes. Um, iBooks de Apple. Google Play Books. Eh, tenés otras muy populares. Todas estas son gratuitas. Tienen versiones gratuitas, completas. O tienen versiones gratuitas y de pago. Son las más populares. Tenés Aldico, tenés Kobo, WhatsApp, tenés eh, Bukhari, tenés lector Todas estas las googleás, las buscas en tu buscador de preferencia y las puedes descargar directamente desde el dispositivo que te encuentres. Son aplicaciones para poder leer ya mismo libros. Libros que podés descargar. Hay muchas páginas de descarga gratuitas. Y hay muchas páginas de tiendas de libros donde descargas un libro después de pagarlo. Pero tenés las dos. Eh, te hablé de aplicaciones para, leer, para poder leer libros electrónicos. En dispositivos móviles ahora te hablo de dispositivos, soportes, como el que te estoy mostrando acá. Pero eh, ya no sería ni tu celular ni tu tableta. Hay varias marcas y tipos. El que te estoy mostrando es un Kindle. Este es el Paperwhite. Pero tenés Kindle, tenés Kobo, tenés Tagus. Podés lo mismo, buscar en algún buscador de tu preferencia. Vas a encontrar muchísimos y los podés encargar vía internet o en algún viaje o en alguna tienda donde te encuentres. Comprar tu eh, soporte de libro, que también aquí caben miles. Desde estos soportes también podés comprar libros o podés descargar o podés mandar libros que descargaste en tu or ordenador los podés directamente cargar en tu soporte de libro o lo podés cargar en tu aplicación del dispositivo móvil. Te pueden mandar un libro por correo electrónico, por una aplicación de mensajería, te lo, pueden, lo podés descargar de una página web y en el momento abrirlo a tu, en tu dispositivo, en tu aplicación. Cuando se abre un libro, el dispositivo te puede llegar a decir eh, no se puede abrir y vos tenés que elegir en opciones abrir él o copiar en, y vos ahí lo podés abrir o copiar en la aplicación que hayas descargado. Y déjame también ir, que ya voy finalizando, contarte que hay un software gratuito, sin costo, para descargar en tu ordenador, computadora, computador, para no solamente para leer libros, en la mayoría de los formatos, acepta todos, pero se llama Calibre, es gratuito, sin costo, OpenSure, código abierto, cada vez se actualiza y cada vez es mejor. Podés gestionar tus bibliotecas, podés organizar tus libros, podés hacer un libro electrónico, podés transformar. Vos cuando haces un libro, que no te lo voy a comentar ahora, pero rápidamente digo, vos podés tener un libro armado en un procesador de texto. Lo separás en capítulos, lo separás, le pones imágenes, esto y otro. Después lo llevas a calibre y podés convertirlo en el formato que quieras del libro electrónico. Pero en otro episodio te voy a hablar cómo hacer un libro electrónico con diferentes herramientas. Es muy fácil. También permite la conversión de los distintos formatos. Puedes tener uno en formato .mobi para Kindle y lo puedes transformar a EPUB para dispositivos móviles o viceversa u otros. Calibre también te permite bajar fuentes de noticias. Sí, de diferentes medios del mundo. También puedes buscar libros desde este software, algunos gratuitos, otros de pago. Y lo importante de este software es que es eh, compatible con distintos sistemas operativos como Linux, como iOS o como eh, Windows. Entonces, en los mejores eh, sistemas operativos o más populares, este software eh, puede ser utilizado. Acá voy terminando y te pido que si tenés dudas, si querés mandar un comentario, una crítica, eh, lo hagas. Ya sea dejando comentarios abajo, yo quería dejar varios en el campo de la descripción nos pidas alguna duda que tengas, nos digas si querés tocar algún otro tema, en otro episodio no te olvides voy a tratar el tema ebooks para la comunicación organizacional, ebooks para el marketing de contenidos, ebooks para la difusión, para la divulgación, para todo lo que necesites como profesional de la comunicación. Te mando un fuerte abrazo DIRCOM y mucha, pero mucha, pasión por la comunicación.